Estamos acá en Metropolitan Transit System en San Diego intercambiando las diferentes experiencias, sobre todo en, en movilidad sostenible, específicamente en electromovilidad. modelos increíbles que van desde cómo planificar las diferentes cargas del sistema, pero también cómo desarrollar las infraestructuras. Definitivamente, la próxima frontera es cómo generar movilidad sostenible con el menor costo posible y la mejor calidad. Esta obra realizará eh, beneficios enormes en medio ambiente, eh, con la reducción de emisiones tóxicas, eh, también en el poder de la economía y demostrarle al mundo que México y los Estados Unidos están fortalecidos y trabajando juntos para un mejor futuro. La revolución el, eléctrica de, de, de transporte se si viene, tendremos que comenzar a trabajar para poder preparar gente pensando en lo que viene. Y creo que a partir de aquí se van a detectar precisamente proyectos que vayan orientados a la movilidad sustentable de vehículos con cero emisiones y sobre todo la posibilidad de que la gente pueda compartir conocimientos. Café é de extrema importância, ela nos possibilita essa troca de conhecimento, a troca de políticas públicas, a gente conhecer de fato, na vida real, aquelas, aquelas experiências que estão sendo exitosas, inclusive os grandes desafios e com o financiamento também, ela nos propicia o apoio técnico e o recurso financeiro, o recurso é, até ambiente legal para que a gente possa vencer esses desafios. Es importante todas estas visitas técnicas que hacemos y que nos pueda servir entonces de, de ejemplo para, para ver lo positivo y lo negativo dentro de todos los procesos de transición que han ocurrido y cómo nosotros podemos migrar a esa misma transición con mucho mayor este, eficiencia y pies certeros. Esta visita fue importante porque ayudó a concretar ideas que después se pueden transformar a proyectos. Estamos muy orgullosos de este esfuerzo que logramos hacer junto con CAF y esperamos que vamos a tener algunos resultados muy positivos. Es clave que estas experiencias puedan ser adaptadas al contexto particular de, de, de los países de Latinoamérica en especial para ciudades eh, con tamaños intermedios como es el caso de, de Pilar que tienen un, una gran oportunidad eh, para hacer ese salto, ese salto a la, a la movilidad eléctrica. Poner en un mismo plano a todos los diferentes actores, que tienen el deseo de trabajar con CAFE en estos temas. Es parte también de nuestra, nuestro posicionamiento y de nuestra voluntad de generar espacios de diálogo y circulación de ideas entre ciudades de América Latina y de, de los Estados Unidos.